En Ipuzcoa tenemos una norma foral aprobada en el año 2011 que dice que una parte de lo que se recauda en peajes debe destinarse a financiar el transporte público sostenible. Esta norma está incumplida durante estos 11 años porque la Diputación siempre ha dicho que había inseguridad jurídica para aplicarla. Bien, después de insistir hemos conseguido que la Diputación foral pregunte a la Comisión Europea sobre si existe o no inseguridad jurídica. Tenemos la respuesta de la Comisión Europea y, desde luego, ninguna inseguridad jurídica. Voy a leer lo que dice la Comisión. Las autoridades nacionales pueden utilizar los ingresos para financiar el déficit de explotación del transporte público de viajeros, así como la promoción de otros modos de transporte de viajeros sostenibles. Eso también guarda coherencia con, la, con el Considerando 32 de la Directiva 2011-76 de la Unión Europea, que establece que dichos ingresos deben destinarse a fomentar la movilidad sostenible en general. Por lo tanto, desde Izquierda, -Izquierda Unida y desde el Grupo puntero el Carrequín y le emplazamos ya a la Diputada de, movilidad, a la diputada de Infraestructuras Viarias, Anchaña y Olvide a cumplir lo que te dice una norma foral aprobada hace 11 años e incumplida a día de hoy. Fomentar el transporte público hoy es más importante que nunca, porque la emergencia climática que estamos ya padeciendo nos va a obligar a tener muchísimo más transporte público y muchísimo mejor. Y aquí hay una fuente de ingresos para poder financiarlo. Por lo tanto, volvemos a emplazar a la Diputada Foral de Infraestructuras Viarias, a Enchano y Arbide, y a la Diputación Foral en su conjunto, al Gobierno Foral de PNV y PSE, a que cumplan de una vez por todas la norma foral aprobada en 2011.